Valcarce este, también, Meda, ¿no? Y y ¿no? sí, bueno Y Valcarce que está a unos 50 kilómetros del mar digamos. El, el proyecto de Costa y Pampa está ahí a unos 5 kilómetros, más o menos Costa y Pampa y ahora hay es el proyecto gente... de Trapiche el que estuviste trabajando exacto, vos Exacto, y ahora hay una gente te... muy linda que quieren a, a empezar a hacer un desarrollo nuevo esto me dio como primicia de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 Bueno, qué intriga ah, pues. y qué, qué tiene Bemberg State, ¿Qué, en qué estás trabajando, qué, qué, qué vinos están sacando. Bueno, eso es un, una hicimos una presentación hace un par de semanas en Buenos Aires de la cosecha 2017. Qué eh, pena. La próxima que... avísame, Daniel, lo tengo que estar. <risa> <risa> bueno, sin falta, sin falta. Yo no de las relaciones públicas. No, eh, es, yo después no me, te escribo me, para hacerte no, bueno. recordar, pero me, me, me encantan esos lugares. Bueno, yo te invito a que vengas a la, a la bodega un día y... Me encantaría, me encantaría. Bueno, ahí podemos hacer un vivo, yo te estoy persiguiendo para que hagamos unos vivos y podemos aprovechar para claro. conocer la, la bodega. ¿Cuánto queda de Mendoza, Bemberg? Eh, Bemberg está a eh, 85 kilómetros de claro. Mendoza.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 se plantó, obviamente, más Malbec, cabernet Sauvignon, cabernet Franc, este muy poquito de Petit Verdun. Y, y hacemos ahí unos vinos que se llaman La Linterna, es el entry level, digamos así, que son, es una línea de vinos que tiene un, un Malbec, un Chardonnay, un Pinot Noir, otro Malbec que viene de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 Eh, obviamente que lo que está en Salta uh -huh. lo elaboramos eh, dentro del, de la bodega del Esteco, que pertenece también a... Ah, a ahí, de... ahí me presentaste y yo hablé con Alejandro Pepa, que está que está ahí, ¿no? Exacto. Vale. Es el enólogo que trabaja eh, conmigo desde, desde que se claro. recibió. ¿Pero el Esteco no, pertenece no. a Bember o pertenece a... No, pertenece a al Grupo Peñaflor. Al Grupo Peñaflor. Claro. Claro. El Grupo Peñaflor es propietario de...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 Yo tenía eh, una empresa dentro de Estados Unidos, una, una bodega eh, que se llama Winery Exchange, que es eh, una productora relativamente grande, no, no es de las bodegas grandes, pero una bodega relativamente grande que eh, se especializa en vinos este, digamos, de, la zona, de la región de Napa eh, y de, de Paso Robles.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 eh, junto con eh, el enólogo este, eh, norteamericano reconocido que se llama Paul Hobbes uh -huh. en, en su obra en, en Sebastopol en, en Sonoma así que ahora vamos a tener dentro de la línea esta, la linterna que, que es la línea básica digamos así, que es, que tiene distintos viñedos este el Chardonnay, el Pinot Noir los dos Malbec el de Gualtari, el de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 este, y bueno, hay, hay muchas bodegas de primer nivel, digamos, ahí en la zona, eh, reconocidas y vinos ultracaros. Este, Mondavi, me es, acuerdo, Mondavi, estaba Coppola también en ese momento. Claro. Eh, y mu Mondavi, muchas otras y muy importantes que no me acuerdo. Se Opus One, al norte, este, nosotros estamos en el Silverado Trail, se llama,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 es pues la primavera, de verdad, digamos así. Y nosotros estamos en el otoño, así que esto empieza a brotar ahora la vid en, este, en mayo, Estados digamos, Unidos. En Estados Unidos, y, y bueno, la cosecha usualmente sucede en la última semana de septiembre, la primera semana de octubre. Ah, mira.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 Ellos, ¿Y cu ellos... cuáles son los vinos que está sacando con, con Benver State que tenemos que, que, que estar atentos? y ¿Cuáles se venden en la Argentina? ¿Cuántos exportan? Sí, en, en, eh, Benver es un proyecto muy muy joven. Eh, como te dije, empezó en el 2016. Este, en 2013 es la primera cosecha que hicimos, perdón, pero en 2016 decide la familia que la colección privada de ellos va a empezar a ser vendida.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 eh, al, arriba, perdón, no, no, el, el vino superior superior a esta línea es uno solo, se llama Pionero, que es un blend de uvas de Valtellina. Eso es todo es el, lo que es. Benberg. Ese es la, el más exclusivo que tienen de Bemberg? Sí. Sí, sí, sí. Pionero, el sí, blend. También. Claro. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Pionero. Pionero que estuvo en vino ¿sí, no? en honor a Otto Otto Bemberg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 la mitad se exporta y la mitad se vende en el mercado doméstico. Claro. claro. ¿Y, ¿Y qué es un Malbec? Ah, no, perdón, dijiste un perdón. es un Blend. Es un Blend. La línea tiene la interna y Pionero. La interna son todos Blends. Son todos... Oh, como vos? Son todos... Eh, Malbec. Eh, varietales. Cabernet Sauvignon. Ah, varietales. Malbec y... Eh, Cabernet Sauvignon, Malbec.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 el, lo que pasa es que, bueno, es un arte el, el tema del, del, del blend, digamos así, el corte, este, y es ahí donde el menólogo puede expresar un poquito más su, su, así, su sapiencia, así, saber mezclar las uvas, este, los, los vinos básicamente. Se hace una parte del vino, es una mezcla de uvas, una cofermentación que se denomina, y de otra parte que significan las variedades por separado,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 ¿Cuál es tu pensamiento acerca del futuro y de la, de la actualidad y del futuro del Cabernet Franc? No, hoy está considerado uno de los maritales, junto con el Malbec, que mejor está, está representando a la Argentina. En, en efecto, hay muy poca producción de la cerca de... Hoy debemos estar, debemos estar en una producción cercana a las mil hectáreas de viñedos cultivados en todo el país, y deben haber eh, 500 de... <coughs> De, de Cabana Franc o sea, la producción es muy pequeña claro, pero bueno, está todo ubicado en, en regiones super premium y, y los vinos que salen realmente son son muy distinguidos y, y nada tienen que envidiarle a, a los que se producen en Francia eh, sobre todo en la zona de Santemilión y en, en, en Burdeos y otra región que produce Cabana Franc que es una región que es